Soy César Arribas, de Burgos. ¿Qué soluciones incorpora el portfolio de Ascensa para combatir enfermedades fúngicas en cebada? Desde Ascensa son varias las opciones disponibles para controlar la aparición de las enfermedades fúngicas del cereal. Con las lluvias de primavera, cada vez es más habitual apreciar los síntomas de septoria y roya amarilla en trigo, así como en mitosporiosis en cebada. Para producciones bajas recomendamos nuestro fungicida trineo, a base de Tebuconazol, una de las soluciones más económicas del mercado. Para producciones medias altas disponemos de Trufo, un fungicida formulado a base de Azoxistrovín y Tebuconazol, formulación exclusiva en el mercado, mejorando la eficacia de Tebuconazol con Azoxistrovín, consiguiendo un efecto de reverdecimiento o greening, mejorando el aspecto del cultivo. Melbar es el nuevo fungicida que Ascenza aporta a su portfolio, a base de Proteoconazol, un triazol apropiado para aplicarlo solo en cereal, así como en mezcla con trineo o placaje 25, complementando su espectro de acción frente a enfermedades fúlgicas. Tú decides Ascensa, porque eres imparable.